La opción estudio de caso te permite explorar o indagar en una temática específica de acuerdo a las líneas de investigación de tu facultad. Es lo que algunos denominan tesis y vas a explorar una problemática y la vas a abordar o desarrollar durante máximo un año. Y la inversión parte de los derechos pecuniarios que tenga definido la institución.